Señores, yo les decía al hacer la pausa que en esta noche tenemos una visita muy especial. Temas que se ponen cada vez más de interés, la inversión, conocer de esos temas tan importantes, bolsa de valores, inversiones el Dow Jones, el World Trier, cómo marcha este mundo, conocerlo a mano de un experto, porque no solamente es un gran comunicador, sino es un conocedor a totalidad de estos, de estos temas. Precisamente me refiero a Paul Manzueta, quien está con nosotros por aquí. Paul, bienvenido por aquí hermano. Gracias Robert, gracias como siempre eh, por tu apoyo, por la oportunidad y más que un honor, un placer para mí poder esta noche, poder estar contigo aquí eh, en tu programa. Hermano, yo decía la semana pasada cuando tú anunciaste la actividad, sí. señores, hay que conocer este tema. Porque mientras muchos de ustedes se están dejando engañar con temas esos piramidales, esos trucos que hacen, Conocer estos temas tan claros y tan importantes como es esto, especialmente invertir en bolsa de valores, yo creo que debe ser de interés para todos nosotros. Paul, vamos a orientar a la gente. ¿De qué hablamos? Claro, mira, el, el, el sábado pasado, sábado 7, tuve la primera charla, conferencia de cómo aprender a invertir en la bolsa de valores y no morir en el intento, que sí. es lo más, lo, lo más importante en este caso. Y este tema de la Bolsa de Valores es un tema que apasiona mucho. Es un tema que siempre ha estado en la cabeza de muchas personas, pero con muchas limitantes, quizás con, con, con la intención de poder aprender, pero no con las herramientas necesarias para poder, quizás, poder introducirse, como yo le digo, a este apasionante mundo bursátil, donde nosotros podemos y estamos ayudando a las personas a poder comenzar a ver cómo funciona la Bolsa de Valores en los Estados Unidos, ¿Qué es el Dow Jones? ¿Qué es el Nasdaq 100? ¿Qué es el SP500? ¿Qué es una acción? ¿Qué es un broker? Yo puedo, como, como dominicano, abrir una cuenta bursátil. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo yo obtengo? ¿Qué es rentabilidad? ¿Cuáles son herramientas yo puedo ver? ¿Cuáles son mis limitantes que yo tengo? O sea, un mundo sumamente interesante que surgió de una manera muy, muy, muy curiosa, de verdad, porque he estado siempre inmerso en este, en este mundo de las acciones y demás, pero nunca, nunca me había puesto con la intención de quizás poder enseñar, poder dar una charla. Y a insistencia de muchas personas que siempre me habían escuchado hablando del tema, sí. hablando de que, que, que esta acción estaba en este precio, que, que era bueno eh, invertir, la gente ha comenzado a ver la posibilidad de una manera fácil, sencilla y práctica, de usted poder comenzar a invertir, usted de manera directa, esto no es un tema de un broker, que usted le va a entregar un dinero a una persona, que usted va a poner sí. un dinero y ese dinero le va a rentabilizar mensual. No. Usted va a poder trabajar, invertir sin necesidad de dejar su trabajo. Yo lo hago eh, de manera reiterativa. Yo tengo mis trabajos. Yo trabajo normalmente un horario normal. Y lo puedo llevar porque esa es la ventaja que te da, que de manera digital tú puedes accesar a un mercado. Siempre le digo lo más importante es el conocimiento. Es interesante que usted pueda comenzar a aprender, porque el, el, el, el peligro es no saber lo que se está haciendo. Paul, tú has dado unos detalles que sé que a todos nos llaman a la atención, esos temas de inversión. Tú sabes que hoy en día, Paul, hay un gran temor en la población con estos temas de la tecnología, lo que ha ocurrido con estos temas piramidales y demás. Sí. ¿Esto se hace mediante la creación de una cuenta? ¿Esto tiene un nivel de formalidad? estará todo aquel que decida hacerlo pudiendo tener el manejo total de esa inversión y todo ese tema, eso se hace de manera directa. Claro, siempre la persona, siempre le digo, y de hecho las personas siempre han estado preguntándome, pero ven acá, eh, eh, ¿hay que entregar un dinero? Sí, no, no, no. Sí, sí. Aquí el control lo tiene usted. Yo simplemente lo que le doy son las herramientas. Le digo cómo usted va a poder abrir su cuenta en un broker en los Estados Unidos. ¿Cuáles son los brokers que aceptan a los dominicanos, que usted pueda sin necesidad de tener una visa y de viajar, usted puede abrir una cuenta? Las restricciones que le pone el broker. ¿Cuáles son los brokers que aceptan a los dominicanos? Entonces usted, mediante un software, mediante un programa, evidentemente debe de conocerlo, sí. usted comienza de manera directa a comprar y a vender, usted abre su cuenta, deposita sus dólares, usted tiene control total. Yo en ningún momento ni sé lo que usted tiene, ni nada. Yo simplemente lo que sirvo es de herramienta para que usted, desde su celular, desde sí. su computador, usted pueda hacer su inversión. Ok. Paul, el inicio de la inversión me imagino que tiene que ser un mínimo de una X cantidad. ¿Cómo comprar acciones y demás? ¿Cómo okay, funciona? Perfecto. Así? Mira, eh, increíblemente para abrir una cuenta se ha facilitado mucho el tema de, de, las, de, de las inversiones a nivel de Wall Street, porque anteriormente todo el mundo piensa que Wall Street ahora mismo hay muchísima gente voceando sí, sí, como sí, se sí, hacía sí. antes, sí, era que, que eran muchísimas personas en un piso boceando. ¡Ah! Ya no se hace así. Ya ese piso completo, en vez de personas, lo que hay son computadoras. Okay. Ya todo se está digitalizando. Entonces, usted abre la cuenta. ¿Con cuánto se abre una cuenta? Con cero pesos. Usted okay. puede abrir la cuenta sin un centavo. Ahora, ¿qué le exige el broker? 500 dólares mínimo para usted comprar invertir o, y a vender acciones. ¿Qué, ¿Qué pasa? A medida que usted, mientras más tiempo, más dinero, el broker le va dando mucho más acceso. Le pones limitaciones por cantidad y tú sabes que, y es lamentable esto que te voy a decir, los dominicanos, eh, ellos no tienen algunas restricciones adicionales. Pero restricciones que ellos te van aflojando con el tiempo. Ellos se van a dando cuenta cómo tú manejas... Eh, tu cuenta, qué tal tú accesas, el dinero cómo tú lo manejas, ellos te van dando como la confianza el americano es muy de sí. darte la confianza, entonces luego de tres meses ellos te comienzan a abrir algunas, co algunas cosas, te comienzan a dar acceso y te comienzan a permitir seguir progresando en el sistema pero es bastante sencillo claro está, siempre le digo a la persona, es importante que usted conozca, que las cosas se hagan de manera ahora, usted tiene el control total de su cuenta. Usted tiene su, Es como que usted tiene una cuenta en un banco aquí, como que usted está haciendo una transacción aquí de manera directa. Ok. Paul, uno se visualiza, por lo que tú estás explicando, pudiéramos los dominicanos que tengan interés y que se dispongan, como tú has dicho, Aprender a escudriñar en este mundo, lograr a tener importantes acciones en empresas como Tesla, la Ford, esa, a ese nivel es que hablamos. Claro. Es bueno que la gente entienda de qué que estamos hablando: de inversión en acciones en empresas internacionales. Claro, en, en la Bolsa de Valores en los Estados Unidos se manejan diferentes tipos de productos. Están sí. las acciones que es como la primera parte, es lo básico, lo que yo recomiendo que se comience. De, están las opciones, que vamos a hablar como, haciendo una comparativa como pelota. Doble sí. eh, A son las acciones, triple sí. eh, A son las opciones. Y los futuros, lo que llaman commodity, ya eso son las grandes ligas. Okay. Evidentemente, el tema de las criptomonedas es un tema totalmente diferente al tema que yo le estoy tratando. Excelente. Es un mundo totalmente diferente que yo, como un, bonus, como un bono adicional, le explico a las personas cómo se hacen, pero eso tiene otro tipo de manejo y de regularidad. Yo no aconsejo invertir todavía en el tema de criptomonedas porque no hay controles de manera exacta, no hay seguridad, no hay regulación. Y, y cuando los, los mercados son así, son mercados muy volátiles. Si usted, como aprendiz, se mete en un mercado sí. muy volátil, entonces se puede complicar. Yo siempre hago una similitud. Le digo, esto es un estanque donde usted está nadando, pero también hay muchos tiburones, hay muchos muchos peces muy grandes sí. que le pueden hacer daño. Entonces yo le recomiendo comienzas acciones. Comprar acciones, por ejemplo, de, que de Tesla, de Amazon, sí. de Google, de, de, de Microsoft, de, de, de cualquier empresa que cita, de Boeing, de American Airlines, de JetBlue, de Delta, de cualquier empresa en los Estados Unidos, del sector que usted entienda, que usted maneje, que usted crea que va a crecer, entonces eh, ahí usted puede hacer su inversión con toda seguridad. Excelente, Paul. Yo creo que con esta explicación, hermano, la gente debe de motivarse y empezar a ver otro futuro de inversión, ya eso típico que nosotros hacemos aquí. Ya hay que irse proyectando a nivel mundial y yo creo que hacia allá ahí hay que ver el mundo de la inversión. Ya. Claro que sí. Tú sabes que muchas personas que asistieron, nosotros tuvimos, increíblemente nos sorprendió porque hicimos un plan piloto, y de hecho, el próximo mes vamos a estar en Santiago. Excelente. El próximo mes vamos a estar en Santiago porque mucha gente de Santiago no estuvo, óyeme, pero ¿cuándo vienen para acá? Pienso a ir a Santiago el próximo mes, tratando de hacer un recorrido a nivel general, Muchas personas con, con la intención de aprender, de ver cómo funciona, qué es una acción, cómo sube, cómo se divide. No necesariamente usted tiene que invertir de manera inmediata, pero el conocimiento es importante porque hacia, hacia allá que ve el mundo. Fíjense que las cosas están tan globalizadas que a usted una decisión que tomen Ucrania y Rusia hoy le afecta. El tema del petróleo no está afectando. Para que usted se dé cuenta, más o menos todo el mundo está interconectado. Sencillo. Y si alguien se quiere poner en contacto conmigo claro a través sí, claro de sí. las redes sociales, paulmansueta, paulmansueta, me pueden buscar en todas las redes sociales y a través de un WhatsApp que tengo, se llama eh, Invierte en ti, este número de WhatsApp, solamente para personas que estén deseosas de aprender a invertir, el 849-653-1020. Se lo voy a repetir al pasito: 849-653-1020. Yo lo agrego ahí y comenzamos a hablar todo este apasionante mundo de las inversiones. Excelente, Paul. Muchísimas gracias, hermano. Pendiente gracias para venir más despacito, para dar detalles, porque sé que muchos se van a motivar luego de tu participación. Muchísimas gracias, Paul. Gracias a ti.